Hola. Este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 9 al 11 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Repasemos. En el capítulo 9, el encuentro nocturno con el toboso llega a ser un encuentro físico con la iglesia. Entonces, en el capítulo 10, Contemplamos los respectivos puntos de vista de Sancho y Don Quijote con respecto a las perfecciones e imperfecciones de Dulcinea. También hemos visto una enorme variedad de monturas en el capítulo 10 que van desde todo tipo de burros y caballos, machos y hembras, hasta dromedarios y cebras. Finalmente, en el capítulo 11, tenemos un auténtico alegórico juego de asnos. Algo diabólico amenaza a nuestros héroes y casi entran en guerra con una enérgica e ilusoria armada que incluye al emperador, la muerte y un diablo, pero también a un loco y una reina. Al final, sin embargo, prevalece el razonable pacifismo de Sancho. Alejandro o como decimos en español, gracias a Dios.